Quizás en el retiro. Empiezo a grabar también. Pues Santi, cuando quieras. Sí. Bueno, pues buenos... Nos envías los documentos, el enlace. Ahora, los ahora enlaces. mismo. Ahora mismo. Eh, Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Eh, bienvenidos a este encuentro. Siempre por estas fechas, ya ha avanzado el curso. Eh, usualmente dedicábamos una mañana a, bueno, pues a lo que entendemos por un retiro, ¿no? por un recés, eh, que La, la palabra que, que utilizamos en catalán es, es re, recés, receso, ¿no? una parada, digamos. Eh, como es habitual en estos encuentros, el, que, que desgraciadamente padecemos ahora, Quizás el formato telemático vaya no ayude ¿no? a facilitar este espacio de, de reflexión y de encuentro. Pero por contra, como, como queda demostrado, somos, somos 61, 61 personas conectadas ahora mismo, pues, pues eh, evidentemente nos hace llegar a más gente, en particular a gente personas de, de fuera de, bueno, pues del ámbito donde se hace el encuentro físico, que usualmente era alrededor de Barcelona, ¿no? pues hay militantes de, de Lleida, ¿eh? al menos he identificado, y hay militantes de Madrid, militantes de Córdoba. Eh, bueno, os damos a todos la bienvenida y, y también la bienvenida a personas que no pertenecen al movimiento, por, posiblemente estén conectadas. Dado dad un... Os enviamos un, un, un saludo muy especial ¿no? y esperamos que este espacio eh, nos facilite la reflexión y el, y el encuentro espiritual y que nos enriquezca a todos. ¿no? Eh, bueno, la jornada ya la presenta, la presentaremos, la presentará Ángela eh, eh, más adelante y ahora sin más yo daría paso a, a nuestro conciliario Pepe Baena, que nos introduciría en la, en la pregaria que, que se ha preparado Pepe si ¿sí, se tembla lo tenéis en el en el librito en el gibret eh, tanto en catalán como en castellano y es re recordar el texto clave, yo diría clave, el principal, del grande de curso de, de este año, de este curso. ¿vale? Recuperamos Juan 15, versículo de 1 al 10. Lo voy a leer. ¿Se ve? Perdonad, eh, si ¿sí podéis apagar el micrófono, aquellos que ahora mismo no tengáis que, que intervenir. Porque es que si no hay interferencia si no se oye bien lo que dice Pepe. Gracias. ¿Ha escuchado lo que he dicho o repito? No vale. Sí, que no se le tachado. No. Se ¿Eh? se vea tachado. Por favor, Carmen. Pues mía. voy a leerlo. Yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el viñador. Los sarmientos que, que no dan fruto, el padre los corta. Pero los que dan fruto, los limpia para que todavía den más. Vosotros ya sois limpios, gracias al mensaje que os he anunciado. Estáis en mí, y yo estaré en vosotros. Así como los sarmientos. Si no están en la vid, ¿no puede dar fruto? Tampoco vosotros podéis dar si no estáis en mí. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Aquel que está en mí y yo en él da mucho de fruto. Porque sin mí no podéis hacer nada. Si alguien se separa de mí, es tirado fuera y se seca como los sarmientos. Los sarmientos, una vez secos, se recogen, se echan al fuego y se queman. Si estáis en mí y mis palabras están en vosotros, podréis pedir todo lo que queráis, y lo tendréis. La gloria de mi Padre es que dais mucho fruto y sois discípulos míos. Tal como el Padre me quiere, también yo os quiero a vosotros. Manteneos en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, os mantendréis en mi amor, tal como yo guardo los mandamientos de mi Padre, y me mantengo en su amor. Palabra del Señor. Que este texto del Evangelio eh, nos ayude en, en toda esta eh, retiro. Eh, en que es reses. Es ayude a todos plegados. Vale. Y ya, y ahora, ahora eso se va. Ya le he dado. Y ahora están saliendo ahí raya y todo lo que quedaba debajo se está moviendo. Y que fluya la, la que vida. Ha... Pero fluya tío. la vida y. Ese ruido dado que otra foto. <risas> pues venga. Vale, a ver. Por mi parte, ya pues podemos seguir. Bueno, perfecto, pues al al hilo de, de lo que comentaba Pepe de la oración. Nosotros, eh, sobre todo, habíamos pensado pensamos en ofrecerle que, que llevase la dinámica de este, re, de este retiro a Josep Potón porque nos llamó mucha mucho la atención también en una entrevista que fue publicada en, en Cataluña Cristiana y en el que él explicaba que las tres tiendas de Marcos 9, del 2 al 9, pueden ser la plasmación de una tentación, la de apropiarnos del don gratuito que recibimos. Con demasiada facilidad, nos queremos instalar, decía, en una especie de paraíso, cuando de hecho la vida espiritual es un éxodo constante que nos hace salir de nuestra tierra para maturar como personas. Esta es la respuesta que creemos que entronca mucho con el lema de ACO de este curso. Claro, la había dado a los azul, pero debajo de lo azul había, había todo eso. que antes para entrar ya...? Un momento que la he desactivado, porque antes no la encontraba y no lo he podido hacer. Lo siento, Dora, pero te he tenido que, que silenciar. Eh, pues estaba comentando que esta respuesta de Josep Potom en la entrevista que entronca mucho con el lema de ACO de este curso, que ahora lo escuchábamos también en la oración, Yo soy la Vita y vosotros los Sarmientos, y pensamos que era oportuno dedicar el retiro de este año a profundizar lo que significa una espiritualidad encarnada en el contexto de pandemia que nos encontramos. Y ya mmm, presento a Josep Potón, que es doctor en Historia, como podéis ver en el programa, es catedrático de enseñanza secundaria y también es profesor en el Instituto Superior de Ciencias en Religiosas de Barcelona. Publica regularmente y su nuevo libro, el último y más reciente que ha publicado, se titula Tabor, el Dios oculto en la experiencia, que en castellano se puede encontrar en la editorial Salterrae y en catalán se puede encontrar en la editorial Claret. Y sin más, pues Josep, te dejo aquí con, con el público. Gracias. Hola, buen día. Gracias a Tutón. Buenos días. Gracias a todo el mundo. A ver, la, la verdad, es la primera vez que, que, que, bueno, que, que dinamizo un, un retiro de esta manera eh, online. Y yo creo que es un reto para todos, pero también es una oportunidad para todos. ¿vale? Porque eh, la pandemia, de alguna manera, nos ha desenganchado de la vida, ¿no? de, de, a veces de, de los grupos, de, de lo que tenemos eh, por costumbre que sea nuestro alimento espiritual o, o nuestro, nuestro punto de enganche literalmente. Y bueno, estamos viendo nuevas formas de conectividad. ¿no? Por ejemplo, ahora estoy viendo que somos 73. Claro, esto, eh, los números no son números, pero somos 73 personas que vamos a dedicar dos horas esta mañana a pararnos, ¿no? a parar un poco en nuestras actividades, a reflexionar. A escuchar la palabra de Dios, a escucharnos los unos a los otros, a escucharnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Pues para seguir caminando, pero para, como, como, como dice la palabra de Juan, Juan 15, para dar mucho fruto. Porque eh, yo, yo creo que aquí está la clave, ¿no? O sea, eh, le he dado muchas vueltas desde que empecé a hablar con, lo, con, con Ángela y con, eh, con los organizadores y tal, ¿no? Pero, eh, esta idea es clave. Eso. Jesús es la viña. La David y nosotros los sarmientos, tenemos que estar unidos, pero ¿cómo nos unimos? O sea, es muy fácil decir, tenemos que estar unidos a Jesús, pero ¿cómo? ¿No? Bueno, pues, ahora estar unido, pues estar conectado así. Y luego quería relacionar un poco, eh, como contactaron conmigo por, por el libro de Tabor, un poco ir relacionando este texto de Juan, de, yo soy la David, vosotros los sarmientos, con el texto de Tabor. ¿no? ¿Por qué? Porque la experiencia de Tabor es como una experiencia como muy bonita, como este paraíso, ¿no? Una especie de paraíso de que estamos tan bien y que decimos, Oye, pues nos quedamos aquí, instalamos tres tiendas y ya nos quedamos definitivamente aquí. Y esta es una de las tentaciones del cristianismo. Un cristianismo, pues eso, muy conectado, muy, muy enganchado a Dios, digamos, supuestamente a Dios, perdón, ¿eh? supuestamente a Dios, ¿Vale? Y que este cristianismo luego tiene que dar fruto. A mí una de las cosas que me llamó mucho la atención fue que leyendo el texto de Tabor, es una cosa evidente, ¿eh? es una, una perogrullada, pero bueno, que los tres discípulos que están en el Tabor son los mismos que luego están en Getsemaní y se duermen. Porque, claro, podríamos decir, no, es que yo querría tener una experiencia como en el Tabor, ¿no? Y el día que a mí me pase algo así extraordinario, una experiencia del Tabor, pues bueno, ya todo hay ya mucho fruto y todo será maravilloso. No es cierto. Porque los propios discípulos que estuvieron en el tabor luego son los que se duermen. ¿no? Son los que se quieren quedar en el tabor poniendo tres tiendas, pero luego cuando hay la dificultad, se duermen. Entonces, yo querría, a lo largo de, esta, de, de este rato que, que voy a compartir, pues intentar explicar qué hay detrás de esta idea, ¿no? De por qué. Los discípulos se quieren quedar en las tres tiendas y luego se duermen. Y para eso hay sobre todo uso de, de, de, de, de la Biblia, de los evangelios y tal. Entonces, en los evangelios, cuando leemos los evangelios, normalmente Jesús utiliza para hablar de la gente dos metáforas que son muy importantes. Por una parte, a veces habla del rebaño, de la barca... Cuando habla de estas metáforas, el rebaño, la, la, la, la barca, él se refiere a la comunidad, al grupo, a, a los que somos, con perdón, del clan, ¿no? del club. ¿no? Entonces, hay una serie de, de palabras, ¿no? de, de metáforas, que él utiliza para describir cómo tiene que ser la comunidad cristiana o cómo tienen que ser sus seguidores. Pero luego utiliza otras, otras, otras metáforas, otras imágenes, eh, que son muy diferentes. Y habla, por ejemplo, de que tenemos que ser luz, que tenemos que ser sal de la tierra, que tenemos que ser eh, fermento, en catalán, yabat, en catalán. Es decir, por una parte, no, nos invita a, a recluirnos ¿no? en la barca, donde so, solo pueden haber unos poquitos, a ser de un rebaño, pero por otro lado, tenemos una, una, una, una invitación universal, tenemos una, una invitación a ser luz la, la luz, lo, lo, lo, aquí yo tengo una, una luz, aquí un foco, pues lo importante no es la luz, lo importante es lo que, lo que ilumina. Pues lo importante no somos que si damos luz, sino qué realidades del mundo iluminamos. Que somos sal, la sal es importante, pero relativamente importante, porque, claro, no nos podemos comer un plato de sal, somos una minoría que le da gusto, que le da sabor. ¿Eh? a la realidad, o ser eh, fermento, ¿Eh? ¿Qué es el fermento, algo muy pequeño, muy pobre, o el grano de mostaza, que luego, pum, cuando hay harina, crece. Pues estas dos imágenes del Evangelio que hablan de la vida cristiana, pues podríamos decir que el, la barca, el rebaño, es cómo estamos unidos a la vid y todas las otras, la luz, la sal, la levadura el fermento, ¿no? el gran mostaza es cómo damos fruto. Y, y en nuestra, eh, nuestra vida cotidiana, o sea, no es solo un problema, una cuestión de, del Evangelio, no es solo una cuestión del Evangelio, es una cuestión de nuestra vida cotidiana, es decir, a veces nosotros pues, estamos unidos a, a la viña, a la comunidad, donde recibimos vida de Dios, eh, donde defendemos nuestra identidad cristiana, y a veces, pues nos toca ser eh, luz, sal, el fermento, y tenemos que dar fruto, tenemos que salir, eh, tenemos que estar en el mundo, tenemos que ser misión, tenemos que dar lo que hemos recibido. Que esto, lo que la parábola dice, o lo, lo que el, el, vosotros sois, el sarmiento que da fruto. Es, es como curioso, ¿no? Es como si Dios nos dijera, mira, yo para dar fruto, yo que soy la vid, te necesito a ti. Te necesito a ti, que de sarmiento. Es como curioso, es decir, como, como este Dios que podría cambiar el mundo, pues dice, no, no, no, no, no, no, no, yo soy la vid, pero tú tienes que ser el sarmiento que dé fruto. Tú. La manera como la vid está presente es a través del sarmiento, ¿no? La, la manera como Dios está presente en el mundo es a través tuyo, mío. Yo soy el que doy fruto. Ahora bien, no doy mi fruto, doy el fruto de la vid de dónde vengo. Y aquí tenemos como dos tentaciones. Por una parte, a a la viña, a la vid, cerrarnos, ¿no? Ahora, ahora que está de moda esto de, de las burbujas de convivencia. Pues, los cristianos tenemos la tentación ¿eh? de cerrarnos en, en una burbuja comunitaria, ¿no? de ser una subcultura, de ser los raros en la sociedad, de, de ser los diferentes de ser una minoría. Y aquí hay algo pues, de narcisismo, de autocontemplarnos, de autocondescendencia de, de dar, echar las culpas al mundo de que el mundo no nos hace caso, eh, de que buscamos la afectividad ¿verdad? de estar a gusto entre nosotros y que en el fondo, en el fondo, en el fondo, hay una tentación de de sentirnos superiores. ¿no? Nosotros somos los que hemos recibido, estamos con la vida ¿no? Es como los discípulos que estaban unidos a Jesús y se sentían superiores del resto de la gente. Y decían, claro, es que la gente no entiende a Jesús. Pero nosotros, como estamos con él, nos lo explica y el resto no se entera. Y esto es lo que yo creo que en, la, en el relato del Tabor intenta explicar cuando dice lo de las tres tiendas. No, no, no, nosotros nos quedamos aquí. A ver, voy a hacer una broma, ¿eh? Pero fijaos que en el tabor hay una burbuja de convivencia. Son seis. Está Jesús, Moisés y Elías, Pedro, Santiago y Juan. Mira, perfecto, una burbuja de convivencia. Estamos aquí, cumplimos la, la, la normativa sanitaria, pues nos quedamos aquí y no nos relacionamos con los demás. Como si lo que les pasara en el tabor era para ellos, para su disfrute personal. Y, y ese no es el plan de Jesús. O sea, cuando Jesús coge a Pedro, Santiago y Juan, nos llevan el tabor, pues, pues no es para que ellos pues, tengan una experiencia, digamos, como si fuera un parque temático, tiene otro propósito. Entonces, os decía que tenemos estas como dos tentaciones, ¿no? Por una parte, aferrarnos a la viña, a pegarnos, engancharnos, y otra es lo que dice la palabra de Juan 15 dice, bueno, eh, lo, la, el otro peligro que tenemos, la otra tentación es separarnos, separarnos de la viña, separarnos de la vid. Y entonces, pues no damos fruto, nos secamos. Y eso es lo que a veces nos pasa en la vida cristiana. Pasamos de ser una, una burbuja de convivencia, una burbuja comunitaria, de ser, ahora decimos burbuja por, por esto del COVID. Pero yo a veces cuando hablo a comunidades, yo a veces digo, utilizo otra, otra imagen, que es la pecera. A veces nuestras comunidades son auténticas peceras. Estamos allí en, en un microclima, en un submundo, Estamos ahí nosotros, los de siempre, que nos conocemos, pero la, no, no, no, no somos una pecera, somos un río, somos un lago, estamos en el lago, ¿no? Pero entonces la otra tentación es pues, separarnos del núcleo de, de Jesús, de la comunidad, diluirnos, perdernos en el activismo. Eh, y aquí, eh, pues si antes decíamos que la comunidad lo que buscamos es la afectividad, el afecto, la, el cada animal cali, la sensación esta de estar calentitos todos juntos, ¿no? eh, y tal de, de, de acompañarnos y ay oh, qué, qué bien que estamos aquí. Eh, aquí tenemos el, el, la tentación de la efectividad con E, de quedar mucho fruto, que es la voluntad de Dios, que demos mucho fruto, que hagamos mucho, pero en el, el, el fondo puede haber por supuesto, como un activismo, un activismo que decir, bueno, pues, eh, que nos dejamos llevar tanto por la actividad que no tenemos tiempo de pararnos, reflexionar, pensar. Y aquí, eh, en, esta, en esta relación con el mundo, que es eh, lo que salía en la entrevista en, en que me hicieron y tal, es que a veces tenemos una actitud acomplejada respecto al mundo o a la sociedad, ¿no? Dices, pues, pasamos de encerrarnos apegados a, a, a la viña a la vid, a separarnos porque al final nos, padece, nos acomodamos a los criterios del mundo y decimos bueno eh, pues eso no las cifras no estamos viendo que hay 75 personas oye esto es un éxito no y, y podemos tener pues eso el miedo eh, bueno el, la tentación de apegarnos al éxito a los criterios ¿no? a los criterios del mundo que esa fue la gran tentación de Jesús cuando Jesús, ahora eh, eh, en cuaresma, fue llevado al desierto, pues fue llevado para ser tentado, ¿no? para tentar ¿no? de qué, pues, pues eso, ¿no? De eh, venga, haz milagros, ten poder, no, no. Esa, eh, esa es la tentación. En los dos casos, en ambos casos, tanto cuando nos apegamos a la vida como cuando nos queremos separar, la clave, y este es el título de... De este, de este de este encuentro es porque eh, en el fondo en el fondo estemos apegados enganchados a la vida o estemos eh, descajados sí. si puedes apagar no sé quién está encendido si estamos eh, tanto una cosa como la otra, en el fondo, en el fondo, el problema grave es que estamos centrados en nosotros mismos. A veces, pues, pues eh, somos como el centro del universo. Nos sentimos el centro del universo. Entonces, cuando estamos enganchados a la vid, o damos fruto, la, la, la, tanto en, una, en un estado como en el otro, en una dimensión del otro, de, la, de la vida cristiana, en el fondo, en el fondo, es para centrarnos, para que nosotros no seamos el centro. Y eso implica, pues eso, lo que dice el título de, de, esta, de, esta, eh, de este encuentro, que es un éxodo, es salir de uno mismo. Cuando nos enganchamos, estamos apegados a la vid, ¿no? enganchados y, y tal. ¿Cuál es nuestra tentación? Pues es apropiarnos del don de Dios, ¿eh? como decía Ángela antes, del don gratuito. ¿eh? Entonces no, nos parece que nos lo merecemos. Pensad que esta era la gran tentación. De los, de los oyentes de Jesús. O sea, los oyentes de Jesús, cuando Jesús hablaba, hablaba a un pueblo que no era ateos. No era un pueblo pagano, era un, era un pueblo profundamente religioso, muy, muy, muy, muy, muy religioso. ¿Pero qué le pasaba? Que estaban convencidos que ellos formaban parte de un linaje y que ellos tenían derecho a, a ese Dios. Que ellos tenían derecho, entre comillas, a la salvación. Y por tanto, Podían exigir. Y por tanto, se, se, se, se, estaban, se habían acostumbrado a la gracia. La gracia por eh, la, la gracia es lo inesperado. ¿no? Pues, no, no, ya nos hemos acostumbrado tanto a la gracia que ya no se, no se valora. Esto es, pues bueno, pues el fariseísmo. Están tan enganchados al templo, a las normas, a lo que les da identidad, que se, se piensan que se lo merecen. A, a, Hace muy poquito me enviaron un vídeo que no sé si es de un youtuber, de un predicador, no sé, estos vídeos que son muy simpáticos y, y me llamó mucho la atención. Y ahora no me acuerdo, era como una especie de cuento donde decía, bueno, ¿cómo vamos a acabar con el amor? No? ¿Cómo? Y tal, no? Entonces dice, bueno, pues vamos a encordiarlo. ¿no? Entonces saca 1 Corintios 13, no, no, vamos a encordiarlo. No, no, el amor es paciente. Eh, vamos a hacerle mal, a ver daño, a ver si no sé qué. No, no. El amor es bondadoso. Bueno, pues, pues voy a enseñarle otras cosas de riquezas y tal. Pero no, no, no. El amor no es envidioso. No, le voy a enseñar... Eh, te voy a ofrecer honores y tal y poder. No, no. El amor no es orgulloso. Y así, iba repasando, ¿no? Y le, le voy a pegar. Y dice, no, no. El, el amor no se irrita, no es vengativo. Dice... Como si no, no, no se pudiera hacer nada contra el amor. Dice, hasta que apareció dos enemigos del amor: la rutina y la ingratitud. Y entonces dice, bueno, y entonces el amor con la rutina y la ingratitud se cayó en un pozo. Y entonces fue corriendo la alegría a intentar salvarlo. Pero se cayó en el pozo. Dice, es como, fijaos, ¿no? Y la, y la vida de Jesús es, es así. O sea, a Jesús le hacían daño lo, lo, lo, hasta el extremo de matarlo, y él sale y dice: No, no, eh, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, cuando. Eh, pues no es un enemigo del amor. Pero ¿cuál es el gran enemigo del amor que tuvo Jesús? La rutina y la ingratitud. La gente que ya estaba acostumbrada, acostumbrada a ser religioso y no estaba abierto a la sorpresa. Y eso es lo que nos sigue pasando hoy. Y nos sigue pasando hoy de que no somos bueno, agradecidos, no, nos, eh, no sabemos sorprendernos ¿no? con las cosas, bueno, con, con la vida de la gracia. Y por otra parte, cuando estamos centrados en nosotros mismos, nos apropiamos del don de Dios, pero también cuando, cuando intentamos ese desarmiento que da mucho fruto, pues nos apropiamos de los frutos que alimentan nuestra sobre, soberbia. Eso es como cuando los discípulos iban por Galilea y hacían milagros y, decían, y estaban contentísimos de haber hecho milagros. Y Jesús le dice, no, no, no, no. No estáis contentos de haber hecho milagros. No estáis contentos de haber dado fruto. O está sea, contentos de que vuestro nombre está inscrito en el libro en el Reino de los Cielos. Y, y esta alegría de porque das fruto, la otra cara, que a veces es lo que nos pasa a nosotros, es que genera frustración. Porque los frutos parece que nos exijan, pues eso, no, no nos exigen eh, pues eso, una, mucha efectividad, hacerlo todo muy bien. Y eso, eh, a la larga, nos, nos genera frustración. No doy tanto fruto como no quisiera. ¿Por qué? Porque no nos conformamos, porque no, no respondemos a la vid, respondemos a nuestras expectativas personales. Y esto es lo que le pasó a los discípulos, ¿no? que esperaban que viniera el reino de los cielos, los, los discípulos de Maús, que estaban como frustrados después de haber vivido con Jesús, decían, no, pues que pensamos que restauraría el reino, y no fue así. Y eso es lo que a veces en nuestra sociedad, que parece más laica y más así, pues no vemos los frutos esperados y nos desanimamos. ¿Y cuál es el camino? ¿Cuál es la solución? Bueno... Mmm, bueno, sí, si la tuviera, eh, pues no, no sé, supongo que estaría en el, no sé dónde, a la diestra de Dios Padre, ¿no? No aquí. Eh, pero bueno, ¿qué es lo que intuyo? ¿Qué es lo que intuimos todos? Porque nos damos cuenta, pues es esta esta expresión que, que nos ha servido de título, el éxodo de uno mismo. La palabra éxodo está compuesta de dos, no es ex hacia afuera o dos, quiere decir camino. A nosotros nos suena otra palabra. Método. Método es dentro de un camino. ¿no? Cuando yo tengo un método, quiere decir que yo tengo un camino para hacer las cosas, una manera de hacer. El éxodo es la salida. Claro, eh, nos referimos al camino de salida de los israelitas de la esclavitud de Egipto. ¿eh? Es una, una salida, ¿no? Y la clave está en saber vivir este éxodo. Claro, cuando tú sales... No sabes lo que te vas a encontrar. Cuando estamos confinados en casa, estos días que hemos estado tan confinados en casa, ha sido un palo. Pero a la larga, pues nos hemos acostumbrado a estar en casa y no salir. ¿no? Yo recuerdo a mi madre, pobre, que está en una residencia, ha pasado el coronavirus, asintomática, bueno es una bendición, y tal, 95 años, pero ¿qué le pasó? Que estuvo dos, dos meses encerrada en una habitación. Y el día que les dijeron, podéis salir, los primeros días era horrible, ¿no? O, oh, como he dicho, de menos, poder. Pero después de, de, de, de, de dos meses encerrada, confinada, de, de los meses de marzo, abril a mayo, no quería salir. Porque ya nos hemos acostumbrado a estar en nosotros mismos. Ya nos hemos acostumbrado a, a nuestras rutinas, a nuestros defectos. A, a, a... Y, y lo nuevo, salir del confinamiento. Pues hombre, queda como respeto, y yo digo esto de mi madre, eh, sí. pero bueno, había mucha gente, ¿no? Que después del confinamiento le costaba salir y relacionarse. Y porque nos acostumbramos, somos un animal de costumbres. Entonces, esa es una de las claves, es abrirnos, abrirnos a la sorpresa, a la, a la alteridad, a la alteridad que es Dios, ¿no? unidos a la David, pero también a la alteridad que son los otros con las necesidades de los otros. A veces cuando hacemos revisión de vida, pues, pues nos ponemos una lista de en qué tengo que cambiar yo. Y es importante. Pero al final esa lista es... Pues nos seguimos mirando el ombligo, nos seguimos mirando a nosotros mismos. Y a veces la manera que Dios nos tiene de sacarnos a nosotros mismos es ¿qué necesita el que tengo al lado? Y a veces lo que tenemos que hacer no es la lista de qué tengo que cambiar yo, sino la lista de qué necesita. El que tengo al lado. ¿Y qué necesitan desde un punto de vista realista? O sea, hay cosas que no podemos cambiar. Yo no puedo ahora inventarme una vacuna definitiva contra el coronavirus. Pero sí que puedo llamar a alguien que está confinado y que se aburre en casa. Y hacer una lista realista de lo que podemos hacer. Tenemos que hacer una revisión de vida de cómo soy, cómo tendría que ser, pero sobre todo una lista de qué necesitan los demás. Eso es la parábola de, del buen samaritano, ¿no? El que, que da fruto, pero porque ve la necesidad del otro. Y entonces descubrimos algo como curioso, eh, que es como, como, pero que no es abstracto, ¿no? Es que nosotros, siendo sarmientos somos un camino de paso. ¿Qué es un Sarmiento? Es un canal. Es un canal... De, bueno, es, un, es un tubo, un sarmiento en el fondo, es toda la planta. En el fondo, de dentro hay un tubo por donde circula la savia que hace que la vida de la vi ¿no? que, que la extrae de la tierra pase al fruto, pase a la uva. Y nosotros, nuestra vida tiene que ser, ser un canal, un, un, una tubería, pero no una simple tubería. No, no, no, no, no, no, no, No somos una cosa inerte que vamos usando, no. Nosotros tenemos que alimentarnos de la vida de la vida para darla a los demás. Yo soy profesor. Hay ah, una cosa que no he dicho. Eh, ya que estoy retirado, formo parte de un sindicato docente y soy muy activo en el sindicato. Eh. Conozco el mundo sindical un poco. Eh, pero mm, un buen profesor no es ni el que sabe mucho, ni el que sabe mucha didáctica. Un buen profesor es el que está entusiasmado con lo que sabe. Está entusiasmado con la docencia, está entusiasmado con los alumnos. Y luego, no te preocupes, si hay ese entusiasmo, ya aprenderá, ya, ya, ya, aprenderá, ya aprenderá a utilizar el, el Zoom. Pero no hay nada peor que un profesor que no esté entusiasmado. Un profesor claro, en, en, en temas como la música o, o, o el arte, pues, se ve evidente, pero con las matemáticas igual. Cuando tienes un profesor entusiasmado con, con la materia, con la historia, con la filosofía, con, la, eh, con las matemáticas, con la ciencia, con el microscopio, se contagia. Y esa es la clave del cristianismo. Estamos unidos a la vida. ¿Qué es la vida? Pues, pues la vida en el grupo, la, la, la vida, pues eso es, es, es orar, eh, las escrituras, el, el, la vida comunitaria. Pero cuando eso nos entusiasma, lo transmitimos. No transmitimos, a veces nos preguntamos cómo hay que hacer la evangelización y tal. Pues, pues con entusiasmo. Eh, antiguamente, en los sagrarios antiguos había una imagen de, de, de un pelícano. Ahora ya no se hacen sagrarios así. no Y un día lo pregunté, ¿por, por, por qué es? ¿No? ¿Qué, ¿Qué hace? porque hay un pelícano en, lo, en los sagrarios? Y luego hay un, un himno de estos eucarísticos de la Edad Media que habla, habla de Jesús como el pelícano. Y lo pregunté, ¿y por, ¿y por qué? Y tal. Es porque el pelícano hace así, con, con el pico, se mete aquí el pico en el pecho y da de comer a los, a los polluelos. ¿no? Entonces, antiguamente se pensaba que es que él mismo se picaba el pecho para que saliera sangre y le daba de comer sangre. No, no es así. ¿eh? No es así. Pero en la antigüedad se pensaba que era así. Y entonces, decían bueno, ¿quién es el pelícano? Jesús. ¿eh? Porque nos da de comer su sangre. no Se da de comer a sí mismo. Se, se da... Pues nosotros, bueno, tenemos que ser un poco como el pelícano, al final se descubrió que el pelícano aquí tiene como una especie de bolsita y guarda comida, ¿no? y luego la da, ¿eh? pero no, no, no, no, no, no es tan macabro ¿no? de, de hacerse sangre, pero nosotros tenemos que ver un poco con este pelícano, ¿no? que lo que damos es, entre comillas, nuestra sangre, y a veces nuestra sangre es fácil de dar, ¿eh? vamos a darnos la transfusión y es fácil, pero a veces es nuestro tiempo, a veces es nuestra alegría, nuestras ilusiones, nuestro entusiasmo. Porque lo que hacemos cuando la, estamos, el Sarmiento está unido a la vid es que transmitimos esa experiencia personal que tenemos con la vid, la transmitimos a los demás y ese es el fruto. Eh, voy acabando. Atención. Este unir ¿no? la vid y el, y el fruto, en medio del Sarmiento, es un viaje de ida y vuelta de doble sentido. No es solo que yo desde la comunidad, desde la experiencia de la Iglesia, lo transmito a la sociedad o al mundo, sino que a veces es al revés. Que desde el mundo, en el mundo, en la sociedad, en la realidad, yo tengo la experiencia de Dios y la tengo que llevar a la comunidad. Y a veces nos olvidamos de esto. Eh, para explicar esto, he propuesto un texto de Simón Bale. Eh, no sé si la conocéis, yo hice el doctorado sobre ella sobre... Y, y luego me he dedicado a escribir sobre ella y he escogido un texto de, de, un, de, un, de un ensayo suyo que se llama Formas de amor implícito a Dios y es sobre el amor al prójimo. Entonces, Simone Bale, hace el miércoles, hubiese, hubiese celebrado 112 años, era una mujer comprometida sindicalmente. En el texto este, que he puesto en unos fragmentos más para abajo, habla de la Joc, de los jóvenes de la Joc. Era una persona... Ella no era creyente, era de origen judío, no era creyente, era agnóstica, eh, pero muy comprometida en el mundo de izquierdas, en el mundo sindical. Bueno, una revolucionaria, estuvo en la Guerra Civil Española, vino a Barcelona, estuvo en la columna de Durruti, estuvo en Pina de Ebro, en Zaragoza, no mató a nadie, eh, estaba en la cocina, pero bueno, se entusiasmó con... con el el principio de la guerra civil, porque veía que se podía hacer la revolución, pero luego eh, bueno tuvo una experiencia espiritual muy fuerte y entonces toda su vida, muy breve, vivió solo 34 años, a partir de, de esa experiencia que tuvo, eh, intentó unir lo que, era, lo que había sido su vida y su ideología con lo que era la fe cristiana. Unas cosas que ya hizo fue ir a trabajar a una fábrica y por tanto su diario de la fábrica fue... Bueno, pues el, el, el cuaderno de bitácora de, de tantos sacerdotes que en los años 60 fueron a las fábricas, ¿no? Pues seguían el, el camino de Simón Bell. Eh, el texto que, que os propongo para imitar es una reflexión sobre la compasión y la justicia, ¿vale? Pero lo que quiero remarcar en, en esta explicación mía es un texto de ella, eh, el comentario que ella hace de Mateo 25, ¿no? O sea, lo conocéis, ¿no? Tú, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Y los justos le dicen, ¿pero, pero ¿cuándo? Y Jesús le dice, no, no, cuando le dices a cualquiera de estos que tienen hambre, sed, ¿no? que están en la cárcel, a mí me lo habéis hecho. Claro, esta es la experiencia de Simón pero también es nuestra experiencia. Es decir, ella, para entendernos, ¿eh? se une a la vid porque antes ha dado fruto. Y se da cuenta de que ha podido dar fruto porque estaba unida a la vid. Ella se da cuenta de que lo que ella había hecho, hecho en el mundo sindical, en la lucha por la justicia, era porque lo hacía unida a la vid sin saberlo. En este camino que os digo yo, de los frutos a la vid. Es decir, vamos de, de nosotros, desde nuestra identidad cristiana, vamos a la sociedad, vamos al mundo, vamos a, a, a atender los problemas de la, de, del mundo, pero por otra parte, como el buen samaritano, como los justos de Mateo 25, hacemos el camino de vuelta. Decimos no, no, no. Es que yo saliendo a los caminos, como el buen samaritano, maritano, eh, saliendo al camino como los eh, caminantes de Maús, viendo que hay uno, uno que un caminante por ahí que no tiene dónde ir, lo acogemos en casa, acogiendo en casa a ese caminante misterioso, lo descubrimos en la fracción del pan. Eh, ¿Me explico? Es decir, no, no es que haya una dicotomía entre la vid y, y, y el fruto. ¿no? Lo importante es que nosotros somos el Sarmiento y estamos unidos a las dos realidades a la vez. Y a veces, en la realidad nuestra, comunitaria, eclesial, etc., nos nutrimos para dar de comer, pero por otra parte, al salir, al hacer este éxodo y salir, salir de nosotros mismos, pues somos como, como los justos de Mateo 25. Somos como el buen samaritano, somos como los peregrinos de Maús, que en la calle, en el camino, encontramos a alguien. Y aquí, eh, Simón Bell cita también el texto de Gálatas, de San Pablo en Gálatas. Y ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Dice, cuando haces un bien al pobre, claro, en el pobre encuentras a Jesús, pero es que tú mismo eres Jesús. Porque, ¿quién puede dar de comer a Jesús sino Jesús mismo? ¿Quién se puede elevar a dar de comer a Cristo si no es Cristo? Por tanto, cada vez que hacemos algo, pues, claro, es muy lógico, es, cada, cada vez que damos fruto, cada vez que damos de comer a alguien, no lo damos de comer nosotros, sino que como estamos unidos, como un sarmiento a la vida, vivimos esa vida. Y la hacemos propia, la hacemos carne, la hacemos ilusión, la hacemos entusiasmo, la hacemos tiempo. Y damos nuestro tiempo, nuestro, nuestra inteligencia nuestras ganas de trabajar, eh, nuestro entusiasmo. ¿vale? Pues bueno, esto es lo que quería compartir con vosotros. Eh, esta idea de bueno qué significado tiene Yo soy la vid, vosotros los sarmientos y quiero que deis mucho fruto. cómo esto tiene que ver con el contabor, es decir, con tabor porque suben, ¿no? se, se unen a la vid, pero no hay suficiente, tienen que dar fruto. No se pueden quedar ahí con las tres tiendas. Tienen que salir, ¿eh? bajar de la montaña, vivir la crisis, y entonces podrán dar fruto. El fruto de lo que han vivido, ¿no? que han comido de, de, de esa vida de, de Dios. Y, finalmente, presentar un poco a Simón Weil, porque yo creo que puede ser un referente para nosotros, a la ACO, como, ¿no? como en el compromiso sindical, pues ella es una persona muy comprometida sindicalmente, que unió la vida al revés que nosotros, creo, o sea, al revés que la mayoría, tenemos una vida cristiana y eso nos lleva al compromiso. Pues ella vivió el compromiso y eso le llevó a la vida cristiana, Yo creo que es el camino eh, bueno, pues un camino muy esperanzado para nuestro mundo y, y quería ofrecer pues, estas tres claves ¿no? a partir de, de la vid, a, a partir de Tabor y a partir de Simón Bell. ¿no? Pues muy bien. Eh, muchas gracias. Un <ríe> sí, sí, algún aplauso. Bueno, Angela. Eh... Bueno, muchas gracias Josep por, por tu aportación y ahora sería el turno también de hacer algunas cuestiones de manera breve porque después, si podéis ver el programa, eh, el cuaderno que lo he vuelto a colgar otra vez porque ha habido después incorporaciones y creo que en el chat lo que se cuelga al principio hasta que cuando una persona se incorpora después no puede ver los mensajes, los mensajes anteriores, eh, pero según veréis en el... En el cuaderno, en el horario, tendríamos ahora un tiempo breve para preguntas y aclaraciones y luego ya a las 11 dejaríamos ese espacio de trabajo personal. Tenéis los textos que, del cuaderno, el texto de Simón Bale también y bueno también la oración con la que hemos iniciado el retiro, con todo lo que nos ha explicado Josep para después hacer una apuesta en común a las 11 y media. Ahora sería un espacio breve para hacer alguna, alguna pregunta o alguna reflexión. A mí lo que se me ocurre es precisamente incidir en todo lo que comentaba Josep de, de que formamos parte de la BID, ¿no? que igual eso no, no lo pensamos ¿no? al principio, sino que... bueno. Intentamos dar fruto, a veces no nos no sale como, como nosotros queremos, no nos da el fruto que queremos, pero ser conscientes de que somos parte de, de una vid ¿no? y que tenemos que alimentar. La vid nos alimenta, pero al mismo tiempo nosotros también le damos fruto. ¿no? Un poco insistir sí. en, en esta idea de, también de salir, no y ahora más en tiempos de pandemia, no sé cómo lo ves, sé pero que sigue habiendo mucha gente todavía que sigue teniendo ese miedo ¿no? a a salir y, y, que, bueno, y que, bueno, te acomodas un poco también en casa porque, porque hay ese miedo ¿no? todavía, que, que está presente el miedo al contagio, el miedo uh -huh. a contagiar a otros. A ver, el miedo al contagio es normal y, y, y el mensaje que tenemos que enviar es de prudencia, es decir, tenemos que ser muy prudentes. ¿no? Ahora bien, yo, yo creo que hay, hay un confinamiento físico y que, bueno, que un confinamiento físico, las mascarillas, eh, bueno, o, o la prevención de, de, de que no haya contacto físico, etc. La, la distancia física, ¿no? que, que al principio llaman distancia social, pero luego hay un peligro, que es el, el confinamiento interior. ¿vale? Es decir, que, eh, que muy bien que nos pongamos la mascarilla, pero no nos pongamos una máscara para que los demás no nos reconozcan para no mostrar quiénes somos. Claro que sí, que nos tenemos que confinar en casa y reducir nuestros contactos físicos. Pero tenemos mil, mil sistemas de, de telemáticos, y etcétera para contactar con la gente, para saber qué le pasa a la gente. O sea, yo, Está muy bien que, no, que restringamos los contactos físicos, pero está muy mal que restringamos el contacto, que nos encerremos en nosotros mismos. Una cosa es que nos encerremos en casa. ¿Eh? otra cosa es que nos encerremos en nosotros mismos una cosa es que nos pongamos la mascarilla pa para evitar contagiarnos y contagiar y otra muy diferente es que nos pongamos una máscara ¿no? que estamos pues, mal porque estamos encerrados en casa y hagamos que estamos bien o, o a la inversa ¿no? es decir, o, o generar un problema de, de, de, de tonterías cuando hay gente que se lo está pasando muy mal ¿no? o que, pues muy bien, pues que no abracemos pero hay muchas maneras de abrazar hay muchas maneras de acercarnos a la gente. Entonces yo creo que vivimos en, esta, eh, en un momento muy peculiar, muy peculiar, o sea, es que nunca lo habíamos vivido esto. O sea, históricamente, las pestes de la Edad Media, no sé qué, o la gripe española del año 18, pero es que ahora la situación es diferente. O sea, tenemos por una parte una epidemia que nos ha mm, sorprendido e inesperado. Yo, yo recuerdo unos días antes que tenía que dar un retiro pues dos días antes y, y, y estamos a punto de hacerlo porque no nos imaginamos qué iba a pasar pero pero por otra parte tenemos una cantidad de, de por una parte de, de, de, de instrumentos para contactar y por otra parte de necesidades hay mucha necesidad muchísima más desde, de, desde y, y, y voy a decir otra cosa eh, que a veces la, mas, la mascarilla no, tapa nuestras necesidades. Es decir, oye, mira, Ángela, te voy a llamar, porque mira, pues que hoy estoy solo, y estoy confinado, estoy aburrido, o sea, necesito hablar con alguien. no Pues transmitir lo que vivimos. ¿no? Yo creo que ahí hay una... Un, bueno, es, la, la situación que estamos viviendo es un reto. Es un reto muy grande. no Nos pasamos pues, dos meses sin poder ir a las iglesias, ¿no? y sin celebrar la Semana Santa, y... pero es un reto. Es un reto de ver cómo podemos ser Sarmiento. ¿vale? Que no somos ni la vid. ¿eh? O sea, no, vivimos de otro. Y que tenemos que dar fruto, pero que los frutos no son lo que a mí me parece. Es, es, es el fruto de, de esa vida que he recibido y que la tengo que dar. Por tanto, en esa situación de pandemia, pues vigilemos con el virus del coronavirus. Pero vigilemos también con el virus... Eh, de encerrarnos en nosotros, de, de, de, de, bueno, de estar preocupados de nosotros y, y no abrirnos a una situación que puede ser dramática, bueno, que está siendo dramática en los hospitales, en, en tanta gente que bueno, tiene necesidad económica, en tanta soledad, pues, pues bueno, que, que nos protejamos de un virus, pero también del otro, porque los dos son mortecinos, los dos son dañinos, los dos matan, los dos. Josep, Hola, ¿qué no tal? Aquí. Uh, bueno, Gulliado, una dar las gracias por la charrada que hasta muy, molt, molt estimulant Y yo creo que han estado peu, ¿no? Ahora parece que treba el personal. Pero a mí ya ha gustó una cosa que me ha ressonat quan cuando hablabas y es que está, bueno, lleva una otra texta de, text de, de Evangelio que parla del sarven inútil. Yo no? mm -hmm. sí. diría, bueno, en de fe las cosas que han estado fe. Y a qué tema de las medallas, donde pasa a un a un segon pla, ¿no? plano. Julia, una parábola sobre aquesta dificultat que como com a éssers humans per la humilitat, no? ¿Cómo entrenarla, no? Com... Que ens donis alguna pista, us plau? Bueno, eh, comentan de, de la palabra del siervo inútil, ¿no? Eh, claro, aquí, a nosotros nos suena, nos suena muy raro, eh, esto del siervo inútil porque eh, inútil para nosotros es muy despectivo ¿no? pero yo creo que la parábola lo, lo, lo que nos viene a enseñar es bueno, lo que acabo de explicar yo de la vida y los sabientos, es decir eh, que nosotros estamos dando lo que no es nuestro lo, lo que hemos recibido ¿vale? ah, hay otra parábola la misma, eh, que es la, eh, el, el grano el grano de trigo ¿No? La, el plan de trigo puede dar mm, mucho fruto, pero claro, el, es un fruto que le viene dado. ¿no? Entonces, nosotros pues, tenemos esa tendencia a, a, eh, a veces a, a intentar mm, ser importantes, ¿no? o sea, dar mucho fruto para, para darnos, para darnos coba, ¿no? para hacernos sentir útiles, ¿no? para hacernos sentir importantes. Y yo creo que lo que nos enseña el Evangelio es decir, no, no, no, no, no, mira, esto es una fiesta. Esto es una fiesta y tú no la has organizado. Benefíciate de la fiesta, es decir, ostras, qué bien. Y en la medida que tú estás en la fiesta y, y, y dices, ostras, qué bien esta fiesta, puedes invitar a otros. No es tu fiesta, no es tu fiesta, pero, como, pero es tu alegría. No sé si, si se me entiende, ¿no? O sea, no es tu fiesta, no la has montado tú esta fiesta. Pero sí que es tu alegría, porque la alegría la vives tú y es intransferible. Y yo, no, no, es que yo he ido a esta fiesta oh, y me lo estoy pasando grande. Oye, ven, porque te, te lo vas a pasar en grande. Entonces, yo creo que la, la clave ¿no? de, de, del, de la palabra esta del siervo inútil es que a veces queremos hacer méritos. Y lo que tenemos que hacer es decir, no, no, no. Eh, pues es lo del paraíso, ¿no? que, que hablábamos antes del Génesis, ¿no? O sea, qué bonito es el paraíso, ¿no? Y cuando dices qué bonito es el paraíso, pues das fruto, das fruto. Eh, eh, eh, o, o la, esto es la parábola del banquete, ¿no? De que invitan a la gente, tal, tal y, y hay uno que no va preparado, no va vestido para el banquete. Ahí hay, pues eso... Eh, que podemos caer en la rutina, en la ingratitud, y entonces no damos fruto. En cambio, cuando, cuando vivimos, es decir, es que, es que nos ha tocado la lotería. Es que, eh, no, como la parábola de la, de la mujer que, con el, el, la dagma perdida, ¿no? que encuentra el dagma y se lo explica a todo el mundo. Claro, porque no, no es su mérito haberla encontrado. Es como, bueno, es que me la he encontrado, o la perla preciosa o el tesoro. ¿no? Yo creo que va un poco por ahí. Es decir, como eh, esa humildad, que a veces buscamos, eh, pues a veces la tenemos de falsa humildad. No, no, yo no, esto no sé qué. Eh, no, no, yo, eh, yo no lo hago bien, pero bueno, no, no, no, no. La, la, eh, la, la clave de la humildad es disfrutar. No, no sé si me explico. no Estoy comiendo algo, un plato buenísimo y digo, pues esto vale la pena. ¿no? Sí. Y eso, eh, eh, André, que a veces me preguntabas ¿no? de, eh, en la entrevista esa que me hablaba, es que a veces tenemos una actitud acomplejada del cristianismo. Y, ah, es que eh, parece casi, casi como una carga. Pero cuando, cuando vivimos, cuando nos sentimos amados por Dios, cuando decimos, es que esto es muy bonito. Pues damos fruto, pero claro, un fruto que entonces nos damos cuenta que no es nuestro. No, no sé si me explico, ¿eh? O sea, como a, a, a la, eh, la... la clave para dar fruto y no sentirte caer en la soberbia, en la vanidad, o en lo tal es estar unido a la vida. Es, es ser consciente de que estás recibiendo algo muy grande. Y que eso es fantástico. Y, y luego, el, el fruto es como natural. A veces... Cuando, cuando hablo o no sé qué, y no, eh, digo, no, nos ha gustado, nos lo hemos pasado bien, no sé qué, pero, pero eh, digo, claro, es que, es que yo soy el primero que me lo he pasado bien. Yo soy el primero que me lo he pasado bien y, y por tanto, lo contagio. No no sé si te contesto la, a la pregunta o, o te doy alguna pista. Una otra cosa, Yuset. sí, una preguntita. Eh... Antes has remarcado, has remarcado el, lo de la savia. ¿eh? Sí. Creo que también la savia eh, es muy importante porque el texto dice que si llega un momento que la savia no, no recorre y llega el salmiento, el se seca y se tiene que cortar. Ajá. ¿eh? Es ahí también un, un, un otro, otro elemento. Y has hablado, que yo creo, no sé, yo te preguntaba si tú ves relación esa savia a lo que hablabas tú de entusiasmo. El hecho de que cristianos y cristianas, militantes, ¿eh? de movimientos apostólicos, eh, no contagian ese entusiasmo de que la sabia, que yo la veía como eh, vivir y dejarse guiar por el Espíritu de Jesús, recorre ¿no? nuestra militancia, nuestra vida cristiana. ¿Cómo lo ves tú eso? Porque, claro, aquí la sabia... Es, creo que es importante también. Uh -huh. Sí. Ahora sigo contestando yo. Bueno, eh, esto, esto de entusiasmo, yo creo que es muy importante. En, en, en Tabor, lo, lo explico en un texto. Eh, el problema es que confundimos el entusiasmo con la euforia. ¿Vale? Entonces, eh, con perdón, eh, no, no sé de qué... De, no, no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero si, yo, yo, yo os digo una cosa. Yo vivo al lado del campo del Barça y trabajo al, campo, al lado del campo del español. Y no, ni me gusta el fútbol, ni entiendo el fútbol. ¿vale? Eh, pero bueno, a veces utilizo los símiles futbolísticos. Claro, cuando gana el Barça, o el español, o el Real Madrid, ¿no? nos alegramos. ¿Eso es entusiasmo? No, eso es euforia. Eso es euforia. Y eso se va. El entusiasmo es otra cosa. El entusiasmo es... Bueno, el entusiasmo es el que nos levanta, ¿no? Para afrontar es la resiliencia, ¿no? Es, es lo, lo, lo que nos empodera, ¿no? Bueno, eh, va, vamos a levantarnos, ¿no? Vamos a levantarnos y, y, y oh, perdón, a luchar, ¿no? Eso es el entusiasmo. Lo otro es la euforia, venga, eh, juerga y tal, ¿no? eh, Para entendernos, eh, el domingo de Ramos, el domingo de Ramos. Eh, los, eh, los judíos y los discípulos viven un momento de euforia. Pero claro, al cabo de unos días se les apaga. En cambio, en Pentecostés viven un momento de entusiasmo. ¿Vale? En, en Domingo de Ramos viven una euforia, luego hay problemas y se, y se hunden. En Pentecostés viven un entusiasmo, algo que les sale de dentro, que no viene de fuera. No, no es una alegría que les viene de fuera, es una, algo que les viene de dentro y entonces lo contagian. Y luego, cuando hay una dificultad, la, la afrontan, afrontan esa dificultad, afrontan ese, ese problema, ¿no? Pues yo creo que el cristianismo, la vida en el Espíritu es entusiasmo y el entusiasmo es algo que se contagia o sea, yo, yo no me entusiasmo solo ¿vale? o sea, yo no es ahora me pongo y ahora me voy a entusiasmar pero es, es como como en, en, la, en la liturgia de la vigilia pascual que nos dan la, la, la, la velita y uno se la enciende a otro ¿vale? Pues, de alguna manera, eh, eh, la comunidad cristiana tiene que ser un lugar de entusiasmo. No de euforia, no, no de triunfalismo, no de... No, no, no, de entusiasmo. De, de una alegría que brota de dentro, pero que nos la contagiamos. Que estamos viviendo una situación difícil, porque la situación que estamos viviendo nosotros, yo creo que desde la generación que vivió la guerra, no eh, hemos afrontado algo tan, tan grave, digamos. ¿no? Eh, la guerra fue peor, ¿eh? Eh, mi madre que vivió la guerra y está viviendo esto, evidentemente la guerra fue mucho peor, pero es que llevamos unos, unas décadas en que nunca habíamos afrontado algo tan tremendo. Eh, claro, con lo que estamos viviendo no podemos tener euforia, pero sí entusiasmo. ¿no? Cuando, cuando la gente salía a los balcones, ¿no? en el confinamiento, a aplaudir al personal sanitario. ¿no? Eh, cuando cantamos esa canción que era resistiré, eso es, eso es entusiasmo. Sí, sí, vamos a tener dificultades, vamos a, no sé qué, pero vamos a resistir, vamos a no sé qué. Y yo creo que este es el mensaje del Evangelio. No la euforia del triunfalismo fácil y que... No, no, no, no. El entusiasmo de decir, bueno, vamos a luchar, vamos... A problemas muchísimos, ¿no? Pero juntos, no sé si venceremos, ¿vale? Igual no vencemos, pero lucharemos, ¿no? y, y, y afrontaremos los problemas juntos y, y veremos como... No, no, no una victoria fácil, ¿no? Que eso sería el mesianismo que esperaban los, los judíos en esa época. Y allí la clave es ese éxodo de uno mismo, salir de uno mismo, y, y en el, el, el propio Evangelio que tú has leído antes, Pepe, eh, de Juan 5, lo dice específicamente que hay que limpiar el sarmiento, hay que purificarlo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si no lo limpias, primero que se le va la fuerza por otra parte. Yo, yo soy de, de zona de secano, ¿no? mis abuelos eran de un pueblo de, de la Franja y estoy muy acostumbrado a los olivos, al, al, a los cereales y a, y a la viña. ¿no? Claro, hay que podar porque si no la fuerza se va por, la, por, las, eh, por las ramas, ¿no? o sea, la fuerza se va por las hojas y no da fruto. Hay que podar, ¿no? hay que podar por pues eso, no todas las florituras que nos hacemos para, para hacernos ver. ¿no? Ese es el sarmiento, ¿no? no, no, no, hay que podarlo. ¿Eh? Hay que podarlo de, de, del egoísmo, de, del afán de protagonismo, de, de, de todas esas realidades para que la sabia, para que ese entusiasmo circule. Y lo importante no sea que salgan muchas flores o muchas hojas o muchas ramas, sino que dé fruto, ¿eh? que seamos fecundos. Eh, yo me acuerdo cuando soy doctor y ¿eh? hice el doctorado ya de mayor... Eh, sobre Simone Bale, lo hice sobre Simone Bale, pero, pero jovencito intenté hacer un primer doctorado, pero lo típico que tienes mil cosas, y hubo un momento en que tuve que decidir si escribía libros de espiritualidad o hacía un doctorado. ¿no? Entonces se lo expliqué a, a mi director de tesis, una persona creyente, eh, pero bueno, me dijo, mira, me sabe mal, y digo, espero que triunfes. Y digo, hombre, por dónde me meto yo, triunfar es muy difícil, o sea, ¿no es triunfar... Y dice, mira, eh, y me dijo, una persona muy sabia, dijo, mira, eh, en el mundo se entiende triunfar como tener éxito, ser famoso, ganar dinero, tener poder. Por donde tú vas, ninguna de esas cosas, ni dinero, ni, ni, ni, ni poder, ni nada. Yo cuando te digo, espero que triunfes, que tengas éxito, lo que quiero decir es que seas fecundo yo creo que esto es lo que nos invita el Evangelio, a ser fecundos, a dar vida. Y luego esa vida no nos pertenece, no podemos ser un padre o una madre que tiene los hijos, los tienes eh, siempre en casa, ¿no? Y que hagan lo que yo he hecho y que repitan el modelo que yo he tenido, ¿no? Das vida y la vida se te va de las manos, es como un río, ¿no? No somos una pecera, somos un río. Pues yo creo que, bueno, esto es lo que nos invita el Evangelio, digo yo. Bueno, no, no sé cómo lo veis, pero quizás... Eh, muchas gracias, eh, Josep. Eh, y quizás ahora sí sería el espacio para nuestra reflexión y después uh, las aportaciones que podamos hacer fruto de esa reflexión, ¿no? Muy Un bien. poco, um, bueno, pues unir todo lo que Josep nos ha aportado, los textos, ¿no? Y dar ese espacio, ¿os parece? Eh, muy bien. O sea, en un retiro, ahora sería la hora del de, ratito de silencio, ¿no? La reflexión personal. Bueno, como estamos aquí en Zoom, también es el momento para necesidades fisiológicas, sí. ir al baño, tomar un café, no sé qué, pero, pero, pero que no sea un momento de descanso, ¿vale? O sea, eh, que no sea... Que evidentemente, el cuerpo es el cuerpo, ¿eh? Y nos tenemos que levantar y mover un poco, ¿no? Porque estamos aquí enganchados a la pantalla y tal, pero que sea un momento... Si estamos solos en casa, pues es más fácil. Si no, pues intentemos estar, pues, o, o, o si estamos con la familia con alguien, de, de no distraernos, de, de compartir, de leer juntos este texto de Simón Bell, de leer las preguntas, intentar contestarlas o, o tenerlas en la cabeza y luego hacer, pues eso, de, vamos a dar fruto. no Hemos recibido esto, este texto, estas explicaciones, eh, estas preguntas. Bueno, ¿cómo lo metabolizamos? ¿Cómo lo hacemos vida? ¿Y qué es lo que compartimos? ¿no? Sí, sí. ¿Quedamos? ¿Mantenemos lo de la media hora? Sí, como nos hemos pasado 10 minutos, pero bueno, es igual: 10 mm -hmm. minutos es como no pasarse casi. Mm -hmm. Podríamos igual dejar hasta menos 20. De acuerdo. A las 11 y 40, y entonces volvemos y, y que todo el mundo pueda compartir sus, sus reflexiones. Muy ¿Sí? bien. Perfecto. Muy bien. Pues hasta ahora, de momento, desconectamos y nos vemos dentro de. De media hora otra vez. Muchas gracias, José, por las reflexiones. A vosotros. Hasta ahora. Hasta ahora. Sí, mira, yo estaba mirando el texto que daba. Que hay una cosa que no... machuca mal mucho, sea, cuando yo, eh, O sea, primero digo. Nosotros no a los dos desvelguts, no sé si en castellano o no, yo he tengo en catalán no, no recuerdo, uh -huh. ¿eh? Diu, nosotros no estimamos los desvelguts. De hecho de entrada. Y Dios, a nosotros estima uh, a nos vol aquí nos va Aquí yo me he de así, a cuadros. Perdona, ¿eh? Pero... <laughs> o sea, sigui, Dios no estima aquí quien mal. Aquí yo... Uh, ¿Es, ¿es pote explicar un enmite, Show? Sí, Cara car, tal Buscu, eh, Simón Bello no, no, no es fácil. Eh, es así, sí. O, ¿On Show? Casi el final del texto. Sí. Nosotros no somos, sino que Dios en nosotros quien ama a los que no, nos quieren bien. La compasión y la gratitud descienden de Dios cuando se encuentran en una mirada. Dios está presente. Es eso, ¿no? Si sí, el dice, sí. se aman a partir de Dios, a través de Dios, tal. A ver, bueno, lo digo en español. ¿vale? ¿O no lo he entendido bien o es verdad lo que pone? O sea, no. Pueden ser las dos cosas. A ver. No, no, no. no. A ver, Simón Bela, eh, es complicada porque eh, En catalán digo astirabots, ¿no? Dejan un astirabot, no sé qué. Sí, sí. Vale, pues es molt astirabots, si no estoy injusta, pero como digo yo, ¿vale? Entonces. Eh, bueno, eh, a la misma tesis estructural han em van rañá, porque han em van porque cuando yo al eh, la defensa es más. cuando al principio me parlabas de Simón ben no sabías si era la, la autora que estás estudiando o era la tía novia, eh, porque la, la defensaba defensa muy mal. Paso al español, no sé ahora si hay del, del resto de, de, del país y tal. Eh, a ver, lo que viene a decir, ¿vale? O sea, la frase concreta y luego eh, y tal, ¿no? La, lo... No se escucha, yo eh, sé. Eh, sí. Llevo media hora hablando y no, no es me oía no, Media hora no. No, no, no, ha habido un momento que se ha perdido. Ah, si sí, no sé qué ha pasado. Bueno. Después de la novia, después de la novia. Ah, la novia, o sea, hasta la novia hemos llegado a la novia, vale. No, Simone Bale, a ver, ¿ella quién es? Ella es una persona que es del mundo sindical, eh, vinculada a la CGT francesa de esa época. Estamos viviendo los años 30, ¿eh? Que se va a trabajar en una fábrica que critica la revolución rusa, pum, pum, pum, pum. Y luego va, hace un viaje a Portugal, luego a Italia, y sobre todo en el de Italia, en Asís. Dice algo más fuerte que yo, me dice ponerme de rodillas. Entonces ella hace una relectura de su propia vida y de la gente que ella quiere. Que, que es toda gente que ella veía comprometida en el mundo sindical, en el mundo de izquierdas, en el mundo revolucionario, etc. Entonces, claro, ¿qué mentalidad había en ese momento? En ese momento es, ¿no? Eh, no extra iglesia no la salud, ¿no? Es, o sea, fuera de la iglesia no hay salvación. Y entonces ella dice, oye, a ver, no puede ser. No puede ser que, que yo estoy viendo eh, gente entregada a, a, por la justicia, por la compasión, por, por no sé qué, y que co como, como no han estado bautizados, pues no se pueden salvar. ¿Vale? Entonces ella escribe un texto que se llama Formas de amor implícito a Dios. Hay varias versiones a Dios de Dios. Eh, explica varias. Y una es el, el amor al prójimo, donde ella habla de la lucha por la justicia. ¿Y ella qué está diciendo? ¿Vale? O sea, otra cosa son los matices de cada frase, etc. ¿Eh? Que es muy contradictoria, y hay que leer toda su obra en todo su conjunto y ella no. Muchas de las cosas no las escribía para publicarlas, era para ella misma eh, para autoaclararse. Entonces, ¿qué dice ella? ¿Qué, o qué creo yo que quiere decir? Ella quiere decir, oye, a ver, a ver, vigilad. Porque toda esta gente que está trabajando desde la honestidad por la justicia, ellos quizá no lo saben. Estamos hablando de los años 30 y 40. ¿eh? Ellos, antes del concilio y antes de todo. Ellas, ellos tal vez no lo saben, pero es Dios mismo el que ama a través de ellos. Eso es lo que quiere decir. ¿Vale? Es decir, eh, a veces ella es muy exagerada, ¿eh? o sea, es, ella es muy provocadora. Eh, dice cosas y la tienes que leer en un contexto muy amplio porque si no no de todas maneras también os digo cualquier autor cualquiera incluso Santo Tomás de Aquino coges alguna cosa suelta y Dios mío sabes y solo no puedo o, o si me coges una frase mía pues imaginaos eh, cuando la ves en tu mano. Él, ella en este texto lo que está es defendiendo varias cosas una y una muy importante es decir no, no no no Toda esta gente que está luchando por la justicia, es decir, los compañeros del sindicato, ¿no? ¿Cuántos de nosotros conocemos gente, compañeros del sindicato, que se preocupan por los otros, pero no son cristianos? ¿Vale? Entonces ella dice, no, no, no. Es que esta gente, como el buen samaritano, como el buen samaritano, es Dios el que actúa a través de él. ¿De acuerdo? ¿Eh? Como el buen samaneritano, que no era, de, no era judío, no, no, no era de, de la religión oficial, no era como el sacerdote o el levita, sino que era uno de fuera, pues ella lo que defiende es esto: ¿no? o sea, eh, que a través de, de, de, de, de este texto de Mateo 25, ¿no? de es que eh, te ayudamos a ti, pues sí, el, el indigente, el pobre, el desdichado, en ese momento figura a Cristo, pero también el que lo hace, el benefactor también, ¿vale? Y, y es en ese sentido, eh, creo yo interpretar el texto en el sentido global de, de, de todo de, de todo el, el, el documento ¿no? que es formas de amor inflicto a Dios y también desde toda la obra de ella. comentario? A, a, sí, sí, yo quería decir una cosa muy sencilla y es que todo se simplifica cuando está unificado. Eh, cuando es Dios y nosotros no por separado, sino que Dios ama cuando nosotros amamos, uh -huh. porque Dios está en la profundidad de la creación, en la profundidad de cada uno, es el fondo, es... Intimior, íntimo, meo, es lo más hondo de nosotros mismos. Entonces, cuando queremos hacer muchas divisiones y muchas separaciones, lo complicamos. Y las cosas son más sencillas de lo que parece. Y todo toda el retiro de hoy me ha ayudado y me ha encantado por esto, porque unifica o simplifica las cosas en la cuando se unifica, porque no podemos separar lo que está ahora la Slavit y el Sarmiento no se pueden separar. Creo que Rafa, habías... Sí, Rafa, tienes la mano levantada. Sí, buenas, buenos días, buenas tardes. Bueno, soy de Córdoba, de la ACO de Córdoba. Y un saludo a todos y a todas. ¿no? Muchas gracias, Josep, por esta condensada mmm, explicación que nos ha dado, esta pequeñita charla, pero muy fructífera, ¿no? Qué bonito eso de que nos ha dicho de que nosotros si somos la luz del mundo, ¿qué iluminamos, no? Que es una figura a tenerla en cuenta, ¿no? Se, se la voy a copiar, ¿no? Entonces, ¿qué iluminamos? Una sociedad más insolidaria, una sociedad de buenos y malos, ¿qué iluminamos? Una iglesia donde mmm, entran todos, una iglesia que está muy preocupada por las personas, una iglesia fundamentalista o una sociedad solidaria y que no se quede nadie atrás, ¿no? Luego, una pequeña reflexión que quería hacer, ¿no? Ya vivíamos en una sociedad muy individualizada, pero la cuestión de la pandemia estamos creciendo a pasos agigantados, ¿no? Y, y qué mejor que lo refleja ese grupo burbuja, ¿no? nos podemos relacionar con, con las personas, con el mundo, con los que nos rodean, sino um, solamente um, con unos pocos, ¿no? Yo creo que, que, la, que sin darnos cuenta nos estamos aislando, lo que decía José, estamos muy centrados en nosotros, ¿no? Estamos preocupados por la salud, en primer momento preocupados por la, por la economía, ¿no? Y tema monográfico... O, la cuestión del virus, ¿no? Y casi no salimos de ahí, ¿no? Mi trabajo, por ejemplo, teníamos una serie de reivindicaciones a principios del 2020 y se apartaron y, y ahora estamos ahí un poquillo a ver si las recuperamos, pero con una dificultad enorme, ¿no? Y luego yo creo que otra cosa que lo ejemplifica mucho es que estamos enganchados a las nuevas tecnologías, ¿no? al móvil, yo diría dos figuras, ¿no? Al móvil y a las series, ¿no? Las series van en aumento total, ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos que desengancharnos, ¿no? Y, y por, por decir una cosita concreta, yo a partir de 2021, han, nos han ido ofreciendo cada vez más posibilidad de engancharnos a, a videoconferencias, de engancharnos a reuniones telemáticas y demás, y lo estoy haciendo, ¿no? Y estoy descubriendo de que de que el sentimiento ese de pertenencia a alguna organización, a algún grupo de amigos, a la familia, pues, pues, que se está incrementando, ¿no? Entonces, animo a que todo el mundo, cuando le ofrezcan un retiro, cuando le ofrezcan unas charlas Cristianos, por el clima, que lo estuvimos haciendo desde Córdoba, pues, hacía poco, pues, el sentimiento ese de que estás participando desde como decía, desde, desde la vino Tú eres un pequeño salimiento, pero desde un tronco, desde una organización, desde algo que, que te da identidad, ¿no? Y entonces esa participación, si es presencial mejor, pero si no, que, se, que podamos tener en la parroquia, en los equipos de ACO, la pastora obrera, en la familia, los amigos, yo creo que nos sacan de sí mismo y, y, y podemos combatir un poco el individualismo este que está siendo muy fuerte. Pues nada, un saludo a todos y sigo escuchando. Hola, Rafa. Eh, varias cosas. Uno, la, la imagen esta de la luz no es mía, es de Simón Bale. No, no sé en qué momento lo he dicho, pero es una imagen de Simon Bale dice, bueno, cuando, si tú quieres ver la potencia de una lámpara, de una bombilla, no, no mires la lámpara, mira todo lo que ilumina. Y yo creo que esto es... Lo que tenía que hacer el cristianismo, o sea, decir, va, vamos a dejar un poco discutir de no sé qué y ve, vemos qué es lo que ilumina ¿no? eh, para ver la, eh, su, su veracidad. Y, y luego, claro, eh, igual no lo he dicho yo, pero claro, la, la palabra que tú has dicho es la correcta, es aislamiento. O sea, que, que el confinamiento por el virus nos lleva a otro, a otro tipo de enfermedad, que es el aislamiento, el individualismo, etc. ¿no? Entonces, todo lo que estamos viendo de. de, bueno, de, de de estas maneras de conectarnos, pues bueno, pues ser pues, pues, pues, una ayuda. Bueno, yo, yo estoy encantadísimo, bueno, que ahora hay 65 personas, pero éramos 77 y 79, o sea, que cuando un, un encuentro presencial hubiésemos sido menos y no te podría haber saludado, Rafa, ¿no? y que, que es una oportunidad. Luego lo de las series, que acabas de decir, no había caído, pero es verdad, todo el mundo, ¿no? ¿Eh? la serie, la serie, la serie, ¿Y, ¿y qué hacen las series? Es escribir un, un, un como, como no sabemos qué va a pasar mañana, si la curva va a descender, si va a haber más, si, si la vacuna esta, la otra, la, las series te dan como, como un relato, ¿no? Y, y que hemos perdido un poco. O sea, hasta ahora teníamos un relato, ¿no? Tú decías, teníamos unas reivindicaciones, ¿no? Tenemos un relato, ¿no? Y, y, y, y el relato, pues, pues, ahora nos cuesta. Dentro de unos años lo escribiremos, pero ahora nos cuesta, ¿no? Y las series es un poco este sucedáneo, ¿no? De buscar un relato que nos distraiga, un... Y nos evadimos un rato de, de, de, de esta falta de relato, de esta falta de, de expectativas. ¿no? Eh, creo que Fidel, como os habla. Eh, Fidel, has puesto el micro. De gracias. Buen día. Buen día. Eh, gracias por esta charla, porque esto compartí estas reflexiones. Yo también quería comentar que estoy admirado pues, de la participación. Es una, es un, una cosa positiva de todo el este tema de, de la COVID. Y quería también subrayar una cosa que me ha impresionado y que me ayuda a mí en toda la tasca que vais a és dubtes, y es la petitesa de la sal, la pequeña de la grada de mostaza, ¿no? que da la impresión de que la vida... En muchas cosas que no en hacemos, entonces pues, los resultados son patiz, ¿no? son mínimos, insatisfactorios. Y en, en, en luz, bueno, lo sigo en castellano. Que ante la, ah, ya, ya, ya traduiré. ¿eh? Ante los, la sensación de fracasos, pues el, el ver esta, esta simbol, estas parábolas de Jesús en el Evangelio de la de la pequeña luz o la, pica, o, la, o la pizca de sal o el grano de mostaza que le da tanto valor, ante los, la sensación de fracaso de las pocas cosas que conseguimos, pues nos da una... nos ayuda ¿no? a seguir adelante y a, y a entusiasmarnos por, por el Evangelio. Y el otro aspecto que yo que quería subrayar y que me ha sugerido la intervención de, de Rafael es lo de la luz. ¿Qué ilumina la luz? La imagen que me viene es que la, la luz, uno de los aspectos que ilumina, es las injusticias. O sea, sacar a la luz las injusticias que hay, sacar a la luz las cosas que se quieren esconder. Y por ejemplo, en el ámbito político, pues por ejemplo pues uh, opciones políticas uh, que, que esconden ¿no? la pobreza o que se dedican a, pues, a, a hacer um, cosas que sean tipo propagandístico ¿no? y esconden o no dejan que se vea la pobreza, las necesidades de la gente. ¿no? Y en ese sentido, pues tiene sentido el, el luchar y a trabajar también en el ámbito político por dar, por iluminar estas situaciones y, y trabajar porque realmente se apliquen inversiones para ayudar a la gente más necesitada. Eh, Eso de, de, de la sal y de, de la luz, de, de, de, de pequeño, claro, es que el Evangelio. Y la, a ver, en, en el Antiguo Testamento hay como dos tradiciones, ¿no? la tradición oficialista de, del Mesías que tiene que venir a salvar y no sé qué, y luego el resto de Israel. Y, y, a, y a veces, pues, pues eh, claro que lo hemos leído y que nos lo creemos y tal, pero pues, luego nos cuesta, ¿no? porque querríamos ser pues, eso, el, el Mesías, eso que esperaban los, eh, los, los discípulos de Maús, ¿no? que, bueno, es que pensábamos que ahora esto se arreglaría todo y no se arregla. Y ahí se genera, se genera mucha frustración. Yo, yo quiero decir do, do, dos cositas respecto a esto. El otro día leía una, una tesis doctoral que estoy en el tribunal de Paulo Freire, ¿no? Y distinguía entre deseo y esperanza. Y bueno, me, me, me iluminó mucho. Dice, porque a veces decimos, no, no tengo esperanza. Dice, no, no, tú lo que tienes es un deseo. Pero otra cosa es la esperanza. O sea, una cosa es, ¿yo qué deseo tengo? Pues, pues que las cosas se arreglen. Claro, es un deseo, pero es un deseo. La esperanza es que lo que hay no es definitivo y que todo puede cambiar, ¿vale? Y que tal. Entonces, los cambios, yo soy amigo, de tengo una amiga mía de Zaragoza, que su padre es el inventor de dos inventos famosos. Uno es la fregona y el otro son las jeringuillas. Y el otro día me enviaba un mensaje diciendo, mira, las jeringuillas que se están poniendo para la vacuna son las de mi padre. O sea, el señor que inventó una, una cosa que casi es casi de sentido común, la fregona, pues levantó, por desgracia, a, a miles de mujeres, que eran las mujeres las que estaban limpiando el suelo de esta manera, y la jeringuilla, pues dicen, la, las miles de vidas que se han salvado del SIDA, por ejemplo, por el invento de la jeringuilla, ¿no? Y que a veces las cosas pequeñas tienen efectos muy grandes. Y, y esto es lo que yo creo que nos enseña el Evangelio, que, que queremos, pues eso. Eh, pues eso, que Jesús sea rey y que instaure el reino, y a veces el reino es eso: es el grano de mostaza, es la sal, es la luz pequeña que ilumina, pero que tiene un efecto grande, aunque no siempre lo sepamos ver, y aunque no siempre sea el efecto que nosotros esperamos de inmediato. yo creo que eso es la esperanza. ¿no? O sea, la esperanza, o sea, claro, que yo que comentara los presupuestos y que, bueno, las ayudas de un tipo y no de otro, etc. ¿no? Pero la esperanza es decir, bueno, nada cae en saco roto. Nada cae en saco roto. Y hagamos lo que hagamos, el fruto no lo vemos siempre. Y esto yo creo que es la esperanza cristiana y la fe cristiana. Es decir, que querrían... A ver, las empresas funcionan por objetivos. ¿no? Y nosotros a veces también en nuestros planes, ¿no? Pero a veces el reino pues, no va por objetivos, ¿no? es, sino por confianza. Es decir, no, no. Esto es una semilla, no sabemos a dónde va a parar, ¿no? eh, A veces, pues claro, tú dices, hostia, mis alumnos no me escuchan, ¿no? Yo cuando estoy en clase y ves que los alumnos no te escuchan, dices, pues esto no, no va a ninguna parte, o sea, ¿para qué? Y, y luego te encuentras años más tarde o un alumno que te dice, es que me acuerdo cuando me dijiste que A veces no, no, no lo vemos, ¿no? De la misma manera que cuando el grano, el grano de mostaza o el grano de trigo está bajo tierra, no lo vemos, y si vemos un campo sembrado, no vemos las espigas. y No sabemos qué hay. Nos podemos decir, hoy, no hay nada. No, no. No es lo mismo que no veamos nada a que no haya nada. ¿no? Yo veo así. Evidentemente nos vienen tiempos muy duros. Uno no sé qué va a pasar. O sea, bueno, nadie lo sabe. El que lo diga pues, tampoco lo sabe. No sabemos. Pero sí que creo ¿no? que el evangelio tiene mucho que decir ahora y en momentos de crisis y que igual no arreglamos los problemas del mundo pero también les pasaba a los discípulos que querían que jesús lo arreglara todo que echara a los romanos y tal y, pero lo, lo que dios nos pide es que demos mucho fruto el qué fruto pues no siempre lo sabemos y eso es lo que antes John Deo me comentaba: eso nos hace humildes. Porque si yo no sé qué fruto voy a dar, porque si no me creo expectativas y me objetivos, y mira, eso ya lo, eh, ya lo había previsto yo. Y yo creo que un poco el, el cristianismo va así: es decir, bueno, vamos a dar fruto. ¿Cuál? Igual no es el esperado, igual es otro. Y que el mundo está mal, pero siempre ha estado mal. Eh, yo creo. Confío eh, realmente en el Evangelio lo que se hace. No, bueno, no sé si hay alguien más. Veo una mano levantada, pero no sé de quién es ahora mismo. Buen día. ¿Juan? Buen, sí. Buen día. Buen día. Uh, gracias, gracias, Josep, por estas reflexiones. Y hay una cosa en el texto que, que me, ha, me ha sorprendido. Es el hecho de que en el Evangelio, como dice ella, um, no se hace distinción entre amor y justicia. Habla de hombres justos. Esto me, me ha sorprendido. Y luego, pues, entender, entender el amor y la justicia que nosotros hemos ido introduciendo me ha confundido un poco. Sí, a ver, eh, Simón Mel es muy sorpresiva, ¿eh? O sea, eh, leerla es para discutir, ¿eh? discutir sobre lo que dice y, y cómo, cómo nos llega, ¿vale? Pensemos que... La que está hablando allí no, no es una, una cristiana de toda la vida que ha leído siempre los evangelios y, y que nos hace una catequesis. Es una persona no creyente que lee los evangelios y le suscita cosas diferentes que a nosotros. Porque ella, entre comillas, eh, bueno, no era bautizada, entre otras cosas, pero no, no es la persona que viene de la, de la iglesia y de las comunidades y que ha recibido catequesis. Por tanto, eh, lo que ella dice no, no es lo que nosotros entendemos porque no ha recibido esa formación. ¿eh? Pero, en cambio, es una persona virgen respecto a la, a la espiritualidad cristiana y, y, y sorprende porque te dice, te dice cosas, además de que era un astirabón, ¿no? es, es sorpresivo lo que dice, ¿no? pero que a veces nos ayuda a nosotros que alguien que, entre comillas, desde fuera lo lee, lo que nos dice. A ver, yo lo que entiendo es... Que tenemos como... Nosotros separamos el amor y la justicia. ¿sí? Claro, o la compasión y la justicia. Si nos dejamos llevar eh, por la compasión, o sea, si ponemos el peso en la compasión, el benefactor el que hace el bien, lo hace porque porque es bueno. ¿vale? Y es como... No tiene obligación. O lo hace... Pues a ti te doy de comer, pues porque soy muy bueno y te veo ahí, me das pena y te doy de comer. ¿Vale? Si ponemos el énfasis en la justicia, eh, el, el, el que recibe de la comida no tiene por qué estar agradecido. Porque dice, no, es que tengo derecho, es por justicia que me tienes que dar de comer. ¿Lo entendéis? Eh, con lo cual, en ese acto, que es el evangelio puro, que es dar de comer al que no tiene eh, tal, si pones el énfasis en el aspecto de compasión, el benefactor, pues, pues, pues no. Y si pones el otro, el... el eh, o sea, el benefactor lo hace porque se piensa que es alguien y que da lo que le sobra. Y si lo pones el énfasis en la justicia, el, el que lo recibe pues no, no, no tiene ese punto de agradecimiento. ¿no? Entonces ella mezcla la, el amor y la justicia eh, como, como otra dimensión. decir no, no, esto es una cosa que nosotros separamos, pero en el Evangelio no es así. O, sea, o tal como ella interpreta el Evangelio. Con lo cual, ella dice que ese acto tiene que suscitar dos cosas. Uno, por una parte, el que da la obligación, que creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Si hay alguien que tiene hambre, tenemos que dar sí o no. Es una obligación. Por otra, el que recibe tiene que estar agradecido. ¿Vale? ¿Y cómo unir? Que para uno sea una obligación y el otro tenga que hacer, estar agradecido. Pues no diferenciar entre amor y justicia. Esta, esta es la reflexión que yo creo que ella quiere hacer. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no, ¿ella qué está diciendo en el fondo? Ella en el fondo está diciendo, mirad, los católicos son muy caritativos. Pensemos en los años 30, 40, ¿eh? no, no después del concilio. Los católicos son, hacen una, una, una acción muy asistencial, muy. Eh, ¿no? Las señoras están ricas es de casa, de casa ricas, es que sus maridos son muy ricos y en cambio ellas reparten a los pobres. Esto sería un lado. Por otra, los, los, los sindicatos, los partidos de izquierdas que no son creyentes, y que no hay que hacer eh, caridad, sino que hay que hacer justicia. Pero claro, dice, pero si unos pierden el, el, el, la, la, el elemento, la gente caritativa pierde el elemento, no, no, es que es una obligación, es que no podemos dejar que la gente se muera de hambre, no es, no es porque yo soy bueno y hoy estoy de buen humor. Por otra parte, a, a los más así, más, eh, de, más de la justicia, dice, no, no, no, es que el que recibe también tiene que estar agradecido. ¿Vale? Yo creo que intenta. Llegar a esta síntesis de estos dos mundos, ¿no? que no es fácil, ¿eh? Que no es fácil. Y, y, y os digo, a ver, esto es Simone Bell, es discutible, pero yo la sensación que tengo después de haber leído mucho a Simone Bell y haber compartido mucho con ella, es discutible, te puedes discutir con ella, pero mmm, da mucha luz. O sea, pues es verdad, pues es verdad. Y luego también os digo otra cosa de Simón B. Ella murió con 34 años. Es decir, eh, no, es, no es una autora, digamos, madura, una persona de 60, eh, 70, que, que, que, que, que escribe un manual. No, no, y es una, una mujer. Eh, de, en este momento, cuando escribe esto, tenía 32 años. ¿no? Tenía 32 años y... Era la época de la Guerra Mundial, una persona comprometida, se había discutido con Trotsky, bueno, es una persona eh, se estaba discutiendo en ese momento con los católicos, porque ella había tenido una experiencia espiritual y se discutía con los sacerdotes católicos, diciendo, pero, pero, pero ¿cómo puede ser que se, hay, bueno, se discutía con todo el mundo? ¿no? Entonces, esas son sus reflexiones. ¿no? Si ella hubiese hecho un manual, pues ya hubiésemos visto qué era, no, pero estas son sus reflexiones personales. Y yo creo que ella tiene esto en la cabeza, porque ella, era, ella, ella se siente identificada, porque ella, ella es famosa por muchas cosas, pero era profesora en instituto y entonces, cuando la crisis de los años 30, la crisis del CART del 29, ya había muchos parados. ¿no? Entonces, de, de los institutos públicos, la, la, los directores se la echaban, porque, entre otras cosas, una de las cosas que hacía era invitar a los parados a ir al comedor del colegio. Con lo cual aparecían con, con un plato y un tenedor los parados del pueblo que iban a, a, a, a, a, al comedor del colegio y decían: No, no, nos ha invitado la señorita Mademoiselle Bey. ¿no? Ella tiene claro esto, ella, ella ha visto el, el hambre de la crisis del año 29. ¿no? Ella lo ha visto y dice: Bueno, aquí, ¿cuál es la solución, el amor o la justicia? ¿no? Entonces hace eh, esta propuesta. ¿Hay alguna aportación más? ¿Alguna reflexión, pregunta? Yo no sé. sí, sí, sí. Sí. Sí, di... Ay, quisiera decir que estaría muy bien hacer un seminario o algo sobre Simón Cael, porque me han entrado ganas de conocerla bien. Y después decir que a nivel personal. La verdad es que me ha, me ha ayudado a escucharte, ¿no? Porque estoy en un momento en que, digamos, que me acabo de jubilar, ¿no? Y estoy pensando que quiero ser cuando sea mayor. Y me doy cuenta de que reengancharme otra vez a movimientos políticos o más en concreto en mi pueblo, temas del, sobre el clima y tal, eh, exige un nuevo lenguaje, exige... Unos conocimientos que no tengo, exige o sea, una cierta predisposición a transitar por caminos uh, bastante nuevos para mí, ¿no? a pesar de experiencias anteriores. ¿no? Y en ese sentido yo agradezco uh, la charla, pienso que me ha ido bien, me ha dado la esperanza de caminar uh, por caminos transitables con la luz que, aporten, uh, que aportan ya los que ya están en ellos. ¿no? Y, uh -huh. y bueno... Quería dar las gracias. Gracias, Marcé. Eh, re, re, respecto a Simón Bain, yo, yo lo he hecho con muy mala intención, ¿eh? lo de poner el texto este de B para provocar y tal, porque a los organizadores les comentaba, digo, es que valía la pena o sea, hacer una, una sesión sobre ella, bueno, ya, a ver si, si cuadra o no cuadra, ¿no? Pero que es un personaje muy interesante, o sea, eh, en esa línea de exo, es decir, no, no, no porque es un manual y te dice lo que hay que hacer, sino porque es una persona que viene del mundo no creyente una, una cosa muy, para nosotros muy sorpresiva ¿no? y del mundo del, del compromiso y tal y que se encuentra con el, lo cristiano y dice, Joder, si esto es lo que yo buscaba no ella, ella tiene varias experiencias una experiencia es en Portugal ella va a, a una procesión bueno una procesión en Portugal de pescadores entonces le, le, le sorprenden los cantos me sorprenden los cantos porque eran, yo creo que la Virgen eh, la madre de es doloroso, ¿no? la Virgen dolorosa no Hice, entonces, y entonces me di cuenta de que el cristianismo es la religión de los esclavos, porque Cristo muere como un esclavo. Dice, y yo que he sido obrera, porque ya había trabajado en una fábrica, yo soy esclava, porque los esclavos del siglo XX son los obreros. Por tanto, tiene que ser mi religión. Aunque eso te lo digo una persona comprometidísima y no sé qué, bueno, pues nos da una lectura del cristianismo muy positiva. Y después lo que dices de la jubilación, pues sí, es un éxodo. ¿No? Porque es algo nuevo, es un salir de, de, de, de, de lo que tal, pues, pues una, es una aventura. Pues a, adelante con la aventura. Creo que había alguien más que había levantado la mano. No vamos acabando. No veo a nadie, pero damos una última oportunidad. Si alguien sí. quiere hacer algún comentario, aportación reflexión jordi sí ya ya que ya que esta oportunidad eh, sí sí sí, no quería destacar un poquito del, del texto también de, de simón well. me gustó no porque el, el hecho de eh, la dificultad de ver a Cristo en los otros no a veces, ¿no? Y esa dificultad. Y un poco ¿no? lo que nos dice es que es Cristo el que puede conseguir eso en nosotros, ¿no? Que, que, bueno, que, que tengamos compasión, que seamos justos, que... Vale, y después también remarcar una frase de antes, donde ¿no? nos ha comentado Joseph. muchas gracias. Damos lo que no es nuestro, lo que hemos recibido. Y después en el, el, el símil este de, no es nuestra fiesta, pero estamos muy alegres en la fiesta. Bueno, me gusta, me parece muy entusiasmante, como decíamos también. Gracias. Sí. Eh, ay, espérate, que me ha apuntado lo segundo que has dicho y me he olvidado lo primero. Eh, eh, sí, de reconocer a Cristo. Pero fijaos que sí, que tenemos dificultades de reconocer a Cristo en el otro. Pero es que también había dificultades para reconocer a Cristo en Cristo. ¿no? Es decir, cuando la gente veía a Jesús de Nazaret, tampoco lo reconocía. Es decir, que no es que ahora nosotros tengamos un problema, un problema añadido, es, decir, es que no lo reconozco. No, no, es que los que estaban con Cristo tampoco lo reconocían. Es decir, que, que forma parte de su propia, de su propia esencia. ¿no? Eh, en, en el libro de, de Tabor explico una anécdota de un, de un violinista llamado Joshua Bell. No sé si os suena. Es uno de los mejores violinistas del mundo. Es un niño prodigio, ahora es un joven. y Entonces le pusieron con pantalones tejanos, una camiseta y una gorra a tocar en el metro de Londres ay, perdón, de Washington ¿qué pasó? que ese hombre que, que unos días antes tocó en no sé qué auditorio que las entradas se agotaron no sé cuántas semanas antes, que la gente pagaba no sé, 200 dólares para entrar, se puso a tocar allí y la gente no lo reconocía dice ese que podía ganar una fortuna en un concierto, pues le, le tiraban cuatro monedas y, y explica su experiencia de cómo de lo frustrante que se sentía claro el acostumbrado que todo el mundo le aplauda pues ahí en el metro pues no, ¿no? Pues, pues a veces lo espiritual, el grano de mostaza pues le pasa esto ¿no? el, la gracia, el reino pues, pues no lo vemos y no lo reconocemos ¿no? Y que, porque no, no, no nos lo encontramos en las condiciones en el metro ¿no? Y, no, y no pensamos que en el metro lo podemos encontrar, y luego lo que decías eh, damos lo que no es nuestro es lo que eh, bueno, esta es una frase mía de cuando yo me preparaba esto, pero claro, en el fondo es lo, es lo que dice Simón Bale. Cuando dice Simón Bale que el justo eh, ama, ¿no? de ahí comer al otro, pues claro, no es él, es él da el amor que ha recibido. Ama con el amor de Dios, ¿no? Porque ella es un poco pesimista, ¿eh? antes no sé con quién hablaba, que me preguntaba, ella es un poco pesimista, ella vive en plena guerra, en plena eclosión del mal, o sea, ella vive los nazis, el holocausto. Ella no conoce, ¿eh? el holocausto no lo llevó a conocer, pero bueno, vive la persecución de los judíos, y que tiene una visión negativísima del ser humano y de todo. ¿eh? Y, y bueno, es, la época que vivió era muy dura. Entonces ella, bueno, es que veía el mal, ¿no? el mal del ser humano, ¿no? y, y, y estuvo en la guerra civil nuestra, y estaba con los milicianos, y, pero ¿cómo puede ser que estos hombres que son... Eh, que yo los conozco, que son pacifistas, no sé qué, pues aquí, no sé qué. Pues ella vive eso. Entonces, se da cuenta de eso, ¿no? De que damos un amor que no es nuestro, ¿no? Que es eso. Damos lo que hemos recibido, ¿no? y, que, y, y con perdón, por eso hay esperanza. Por eso hay esperanza. Porque damos lo que no es nuestro. O sea, eh, no es, a ver, ahora voy a hacer un comentario que no sé si es, si es eh, eh, políticamente correcto, ¿no? Pero... Al final, eh, cuando tenemos eh, crisis económicas, viene en el Banco Central Europeo y da dinero, ¿no? Hoy, hoy, y parece que todo nos vaya bien, pues son los otros, ¿no? Pues, no sé, eh, igual me estoy pasando eh, con este ejemplo, pero que con Dios nos pasa algo parecido. Es decir, si dependiera de nosotros, pues, pues poca esperanza vamos a tener. Pero si lo que hacemos es algo que no es nuestro, pues bueno, podemos tener más esperanza. Uh -huh. Pues un último comentario solo a través del chat que Alejandro Vidal ha escrito. Estoy leyendo A la espera de Dios y a veces no acabo de entenderla. Agradezco mucho tus palabras tan cercanas para situarla y porque con palabras sencillas me has ayudado y tengo mucho sobre lo que reflexionar para orientar mi vida. Muy bien. Alejandro, mira, A la espera de Dios fue eh, uno de los primeros libros que se publicó sobre ella. Simón Bale no publicó nada en vida, ¿vale? no, no publicó ningún libro. Y cuando murió, algunos de sus amigos publicaron escritos que tenían de ella, pero eran escritos personales. Y entonces hay que situarlo mucho, en su... o sea, no es un libro que ella escribe para decir algo. Ahí hay cartas, ensayos, hay un ensayo ilegible porque ella eh, porque está impregnado de un antisemitismo increíble y tal. Eh, y hay que situarlo. ¿no? A mí, yo, yo me acuerdo cuando leí A la espera de Dios, a mí me impresionó, bueno, me quedé fascinado entiendo que dice cosas que, bueno, porque son cartas personales, ¿no? Muchos son cartas que ella enviaba a un dominico, el padre de que ella decía, bueno, pues yo tendría que ser cristiana, porque, yo he vivido esto. Yo lo que sea cristiana, pero luego empieza a ver y dice, pero claro, yo no cuadro en la iglesia, ¿no? Entonces, todos son sus dificultades para ser bautizada. Finalmente, cuando estaba en coma, muriéndose, la bautizaron una amiga suya. Pero ella no, ella decía, no, no, no, es que yo, yo me tengo que mantener en el umbral, en la puerta de la iglesia. Yo no, no puedo entrar en la iglesia porque ella dice muchas cosas. ¿eh? Y dice, eh, dice, claro, es que, eh, hasta, que la, la no, ah, perdón, eh, hasta que la iglesia no, perdón, hasta que la iglesia no deja de, deja de decir anatema sí es decir, este no puede ser, yo estaré con los excluidos por voluntad de Dios. Mientras la iglesia excluya a alguien, yo personalmente estaré por voluntad de Dios del lado de los excluidos. Es muy revolucionaria en este sentido. O sea, pero claro, imaginaos una persona de, de, de, revolucionaria, de, de, con un carácter difícil, y que de golpe entra en contacto con lo, con, con, con lo espiritual, con lo sagrado, y bueno, choca, choca. Pero bueno, ese choque... Está lleno de sabiduría y no quiero decir que todo lo que ella diga es magnífico, pero que nos hace pensar. Bueno, pues eh, creo que ya con, con este comentario podemos dar por acabada la ponencia. Muchas gracias, Josep, y nos, pondr, nos volveremos a poner en contacto contigo, porque es popular, porque porque todo bueno hay bastantes personas que han pedido quieren saber más y conocer más sobre la obra y la vida de Simone Bale, y como tú eres un experto, pues ya nos pondremos en contacto para que en esa ocasión nos hables concretamente sobre, sobre ella, sobre su trayectoria, aunque corta, y, y sobre su obra. Uh -huh. Y muchísimas gracias también por habernos acompañado. Y vamos a acabar, a, bueno, a clausuramos este, este reto. <coughs> Eh, sí, bueno, yo doy eh, bueno, un saludo a, a Josep, a, a darle las gracias por el acompañamiento a, a este retiro y a, gracias a todos vosotros por las, por las aportaciones y muchas gracias en particular también a la gente que eh, habitualmente no puede asistir, a, tiene más dificultades para asistir a los retiros y también gracias eh, y un recuerdo especial a, a, a la gente afina a ACO, pero que no es de ACO, y que, y que se ha conectado hoy. ¿Mm? Uh -huh. Y bueno, eh, dando por concluido el, el, la parte de la ponencia y tal, si os parece acabaríamos este, este retiro con, con un padre nuestro. Eh, y bueno, muchas gracias a todos. ¿Mm? Y damos, damos paso al Padre nuestro. Para nuestra que esté. Santificado sea tu nombre, sí, no. No me, no sé, pero sí, tu sí, ah, nombre hágase no. no, no tu voluntad, de nosotros Amén. Amén. Pues, Muchas gracias a todos, a disputar. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer eh, estar conectado así con, con tanta gente así sin salir de casa, ¿no? Pero bueno que, que, que el virus no nos aísle, que nos pongamos en contacto. Hay mucho que hacer y mucho entusiasmo que contagiar, que, que transmitir y que compartir. Muchas gracias a todos bueno, y que buen un de semana. de Gracias. Gracias. Lizen, gracias. Mother, gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.